Hola, qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. Los estaba extrañando mucho y el día de hoy les traigo este videojuego latinoamericano eh, proveniente de Uruguay que se llama Evil Wizard y que nos dice Steam sobre este videojuego. Dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Evil. Evil. Evil. Wizard es un RPG de acción lleno de humor que te pone en el papel de un antiguo jefe final, es decir, aquí no somos el héroe, el que hace su viaje, no sé, en busca de X, ta, ta, ta, sino acá somos un jefe que había ya sido derrotado por algún héroe X y es el héroe, es el jefe, ese jefe que somos nosotros, nos vamos a recuperar de la derrota, descubrir nuestros poderes y luchar para retomar el castillo de la mano de un ejército de supuestos héroes. Este videojuego fue desarrollado por la empresa Robert Duck Games, como ya lo dije, de Uruguay. Por acá veamos los créditos, si es posible, antes de empezarlo. Eh, primero le damos las gracias a quienes debido. Acá hay toda un, una cantidad de nombres que no sé si son parte de los desarrolladores o quienes, o, o quienes apoyaron el desarrollo del juego. Acá quien lo publica y Home Entertainment. Aquí está todos los nombres, eh, aquí obviamente juego desarrollado por Robert Duck. Aquí está la programación, animaciones, artista técnico, arte de ambiente, diseño de personaje, diseño de interfaz, arte adicional, producción, música de efectos, músicos y músicas, eh, diseño de combate. Vi muchos nombres repetidos por acá, escritura, así que como cualquier otro videojuego, eh, suele ocurrir que eh, a veces uno en las empresas pequeñas de videojuegos que, hasta que de pronto tienen un líder, a veces este cumple varias funciones, ¿no? Dentro del mismo desarrollo del juego. Aquí están las mascotas de Rupert Duck. Gran Milo, Musi, Tyrion, Hippo, Gryffindor y Possum, ¿Qué son, O sea, ¿son qué? ¿Gatos? ¿Perros de allá? Ministerio de Educación y Cultura. Dirección Nacional de Cultura. Dice que además fue un proyecto seleccionado por el Fondo Concursable para la Cultura. Asumo de Uruguay. Acá hay un meta, publishing, marketing, distribución, video de arte, business... De eh, QA Localization Outsourcing. Y a ti, del otro lado de la pantalla, puede que no seas nadie en el mundo real, pero para nosotros lo eres todo. Bueno, no entendí bien esa parte. <risa> vamos a jugar el juego y vamos a empezar a probar esta demo. ¡Ay, ah, ahí había un el muñeco que tenía una tacita que decía sí, el mejor jefe del mundo y me hizo acordar de The Office! Uy, miren, ahí llegaron los héroes, ¿no? Los héroes y estos eran como los jefes. Ah, este es nuestro, nuestro jefe protagonista The Evil Wizard Ah, se le dañó su varita No, su varita fue destruida Y se vivió en cinco pedacitos Como las esferas del dragón Y se convirtió o se unieron a la espada del héroe Y los héroes, porque son como cinco Pobrecito, el jefe quedó Ah, le hizo pistola Loser le pegó El letrero Loser Perdedor y se voló, por lo menos este jefe sí pudo ir. Bueno, ese nos pone en un contexto muy interesante. No sé cuántos juegos hay, así. Uh, debe haberlos, claro, pero es interesante que en un juego tú seas el malo. O bueno, comiences siendo el malo, o el supuesto malo, y se empiece como a descubrir tu historia de por qué tú fuiste malo, te volviste malo, porque sí, porque quieres recuperar tus poderes. Hechicero maligno escapando de mi propia guarida, y para peor, caí sobre caca de ciervo. Uf, oh, eres tú, bueno, esto es incómodo, ¿no? Yo, el hechicero, maligno, y tú, el jugador. Ah, qué chévere, rompe la cuarta pared. ¿Eres tú el responsable de que estos se hayan metido en mi castillo? La llamada alianza, ay, no, mi iglesia, buen trabajo, ahora estamos atados uno al otro hasta que pueda recuperar mi castillo. Así que, ¿qué estás esperando? ¿Un tutorial? ¿Has jugado juegos antes, no? <risa> no puedo moverme si no me mueves, genio. Vámonos de una buena vez. Ok, ok, está, está lleno de humor, un humor interesante. Un humor que rompe además la cuarta pared. Um, básicamente, inicia la historia con, con, el, con el malo, ahora siendo el, el que manejamos. Porque claro, ya terminamos la historia Supuestamente, es decir, ya llegaron los héroes Derrotaron al malo y el jugador pues queda como Bueno, ya, gane el juego Pero no, la historia continúa Siendo ahora nosotros manejando A quien habíamos derrotado Que es el, el hechicero Bueno, se mueve Wow, se mueve un poco lento Espera, ¿será eso? La espada maestra Voy a patear varios culos Con esta, me gusta el humor que maneja. Veo que tienes muchas ideas en la cabeza En Déjame quitarte esto RB Ok, sí. una espada oxidada Lo tengo Va, oh, da igual Es solo una vieja espada oxidada Probablemente nivel 1 <risa> Ahí no me está cómo atacamos Pulsa X para usar la espada o esquiva los ataques enemigos con A Ok, interesante Entonces con A ¿Cómo es? Uy Ok, se esquivan así. Y para atacar. Ah, bueno, aquí ya se, se, se mueve más rápido nuestro personaje. Por acá hay un enemigo, ¿no? Mantén pulsado de revés cerca a los enemigos débiles para ejecutarlos y recuperar vida. Ok, o sea que los puedo ir atacando cuando están ya débiles, que sale esa calaverita, oprimo el revés y él les va a absorber la vida. Wow, todo malvado. Ah, está. Está débil. Ahí le quitó la vida. Y recuperamos vida, que es las corazones que están abajo. <risa> Tutorialot. Sacude, sacude, sacudiendo, va, sacudiendo, va. Está cantando y está miando. Yo quiero sacudirlo toda la noche. Está cantando como algún reggaetón. Yo qué sé. Por favor, abróchate un poco. Discúlpeme, señor. El camino está cerrado. Debe volver. ¿Ah? Gran trabajo, Capitán Confianza. Tu premio a empleado del mes te espera en el correo. Ahora, si me disculpas, tengo que pasar. Señor, por favor, insisto. No quiero arrestarlo. Creo que me caías mejor cuando la estabas sacudiendo. Esta es tu última advertencia. No te rindes, ¿verdad? Seguro que eres el tutorial de combate. Qué chévere, ¿no? El, el, el, el jefe es consciente de que está en un videojuego. Y por eso también rompe la cuarta pared, pero a la vez habla e interactúa con los otros personajes del juego explicándoles qué son o qué función cumplen. Muy bien, entonces terminemos con esto. ¡Venga, venga, venga! Tenga. ¡Uy, espere RB, RB! El combate puede ser muy complicado. Esto fue muy fácil, ahora soy imparable. Ajá, vamos a ver, jefe. Así comienzan los juegos RPG y después estamos bregando pa. Uy, aquí una... ¿Cómo puedo pasar a ese cofre? A ver, ¿tengo poderes o algo? Mira, es que hay una telaraña y quiero pasar a ese... Llegar a ese cofre ¿Cómo llego a él? Ah, ¿será que debe transportándome? ¿Puedo? No Pero sí, allá hay un cofre ¿Cómo lo agarro? Tengo que quemar esas telarañas Pero parece que todavía no manejo fuego Ay, no Yo quería ese cofre ¿O será que por acá es? No, pero es que no hay como un... Ah, es como por el lado de abajo Que se agarra okay, ok, Otros dos soldados Griffons Te lo estoy diciendo No sabía que era tu hermana <ríe> Oh no, te pido disculpas ¿Te enojaste? No, no, es eso Es que no tengo hermana <ríe> Su nombre es Carlos ¿Qué? Y el otro se llama Sim Esto lo explica todo entonces está soltero. Hey. Detente, anciano. No deberías estar aquí. No es seguro. El castillo del hechicero maligno está siendo atacado. Yo soy el hechicero maligno. Este es mi castillo, imbéciles. Jajaja, ja, ja, se ríen los dos. Tú, el que lleva una bata de baño. Ajá, creo que me mea un poquito. Ajá, ¿escuchaste eso? Tutorialot. Tutorialot. Espero que no se les haya trancado con el cierre del pantalón de nuevo. <risas> Tutorialot ha muerto. Quiso darme una lección. Alientos de sorpresa y terror. Yo soy un genio, pero si desean unirse a él, estaré encantado de hacer sus deseos realidad. Atrapémoslo. A ver, perro, venga, venga. Lo de débil. Ahora vamos a absorber la vida de ellos dos. ¡Ay, ¡Ah, este hijo de madre! Ay no, pues qué emoción. Sí. Una llave de plata. Debe haber un cofre cerca. Más Bobby's lo que hice fue embarrarla porque maté a este y. y volví aquí. Perder sí. vea. Genial, un báculo. No es el mejor, pero será suficiente hasta que recupere el mío. Debería ser capaz de absorber el fuego de la fogata. Ve a la fogata y pulsa RT más Y. ¡Wow! Hechizo de fuego, pulsa Y para lanzar una bola de fuego A ver ¿Y es infinita? Ah, sí, pero tiene un tiempo de recuperación De todas formas Ah, puedo destruir las cosas Las cajas y todo, qué chévere ¿Y o sea, Ya se allá no puedo pasar ¿Viste un único que? Ah, será que hubo... Claro, así abría el puente. Pero entonces déjenme ir por acá abajo, que era donde estaba lo que yo buscaba. Que era un cofre. Por aquí estaba. ¡Ay, qué... ¡Qué genial! Monkey Pato Luffy. Yo seré el rey de los piratas de goma. ¡Oh! ¡Qué referencias tan chéveres! O sea, es un Monkey Pato Luffy. Primero está el Monkey... De... Haciendo... ¡Ay, no! Esto está muy loco. Porque bueno, recordemos que Luffy se llama Monkey de Luffy, ¿no? Y... y, y... Pero aquí le pusieron Monkey Pato, pues porque es un pato, pero pues eh, eh, los desarrolladores, la empresa desarrolladora, pues es un pato. Entonces, en pato hacen a Luffy. Y aparte es que yo seré el rey de los piratas de, de Goma. Y curiosamente, todos sabemos que Luffy... Tiene poderes de goma Su poder es lo, lo, lo de goma, ¿no? Él se vuelve de goma ay ah, ¿y ahora por dónde salgo? Allá Bueno, acá a veces es un poquito confuso lo de, lo de pasarse a estos lados, pero Pero el resto todo good Ah, por acá habrá otro camino secreto No ¡Ay! ¿Qué fue eso? Un bichito, está lleno de vida el, el lugar Bueno Esos patos son como coleccionados y ¡El hechicero maligno! Hey. ¿Más? ¡Vamos! Idiots. ¡Suficiente! ¿Saben quién soy? Deberían estar asustados, rogando por sus vidas Allá hay una hechicera Esa de allá es una hechicera Acabaré con ustedes, les arrancaré las extremidades <ríe> y Luego tomaré mi báculo Y, y se los meteré por ¡Oh! ¡Achus! No puedo completar la frase Salud El humor es, El humor es adulto, eso sí les tengo que decir Pero está muy bueno me está matando la alergia últimamente. Sí, es esa época del año, ¿sabes? Yo tengo un spray nasal que <ríe> antes le ayuda al oh. mal. ¡Qué demonios! ¡Soldados, ataquen! Aquí vamos. Bueno. Aquí vemos dos tipos de soldados. Que son totalmente diferentes. ¡Ah! La embarré. Ok. ¿Qué? ¿Volví a vivir? Pero... ¿Dónde quedé? Ah, qué chévere. Hay unos puntos. O checkpoints. ¡Wow! Incluso los que ya mate. ¡Ay! ¡Oh, ¡Qué chévere! ¿Pero eso afecta en algo? Mi, mi rendimiento. Mis... O sea, ¿afecta en algo? Eh, no sé, ¿algún puntaje o algo? ¿O se, o se pierde algo? Porque me revivieron súper cerquita. Por acá hay otro cofre. El pato Patowin. Hay que entrar en acción. ¿Este quién es? Patowin. ¿Este a quién hace referencia? A un detective, sí, pero ¿quién es? Patowin. No sé a quién hará referencia. Y acá hay otra. ¿Acá hay otra? ¿Cómo llegó a esa? Acá hay otro cofre. Ah, es como por acá. Ah, aquí sí tenía que quemarla. Path of War, <risas> niño, porque así le dice al hijo en vez de decirle por el nombre, niño. Ay, no, esta gente está. Uf, me, me encanta cuando meten referencias a ciertos videojuegos. La, o sea, todos sabemos que, que en Latinoamérica, pues, uno quiere obviamente ver desarrollos de juegos aquí, pero es chévere cuando hace referencias a juegos. Pues que todo el mundo conoce, ¿no? AAA. Bueno, a, a juegos, a series. Ay, no. Ah, es que tenía que... Bueno, todos sabemos que usted... El... Uy, acá, ¿quién es esta? ¿Viste quién es? Un muerto, pero... ¿Quién es ese? Ese muerto. Está muy extraño. Uy, está... acá hay unos bichos raros. Dice... En el juego te encontrarás con rocas rojas portadoras de almas Rómpelas para restablecer tu salud Ok, si yo hubiera sabido eso Hubiera yeah. restablecido mi salud Después de haber atacado a la otra Pero bueno, quedé como un tonto, ¿no? Estos están muertos, ¿quién los mató? ¡Ah, mi castillo! My castle. My castle. Uy, lo volvieron miércoles, miren Está lleno de todo Pero podemos pasar no. Pero hay dos cosas ahí colgando. Pero no. Parece que no lo. Es... Ah, ya sé. Estos bichos que están tirados son. Oh, boy. Son como seguidores de él. Oh, Robert, mira lo que te han hecho. ¿Robert? O sea que el anterior sí podíamos también eh, verle algún diálogo. ¡Ah, y otra vez me maté! A ver. No, pero no sale revés. Solo fue con este Robert. ¿Y este quién es? Otro demonio. No te puedo creer. No estabas preparado. Este muñeco es diferente. Más soldados. ¿O qué son esos? Al ser golpeado por un ataque de fuego, te quemas, recibiendo daño progresivamente. Usada tres veces para eliminar el efecto. Uy, hijo de madre. O sea que si estamos en efecto quemado, tenemos que movernos rápido para... No, mi hijo No, mi hijo Bueno, lo bueno es que son igual de lentos a mí ¡Ay! No Tengo que mover para alinear el efecto Uy, qué bien Se quemó este hijo de madre ¡Ah! Qué chévere La pantalla se pone de fuego ¡Achúpate esa! La pantalla se pone de fuego cuando... ¡Ay! ¿Por qué tira el...? ¡No! Bien, ahí se quemó pero perdidos de vida. Y estos hijos, madre, sí. a menos que yo los hiera, no puedo recuperar su... Uh, Toma el joystick. <risa> ¿Eh? Esto me suena. Creo que he estado aquí antes. ¿Sí? Este viejo pozo debe estar conectado con la mazmorra. Pero qué profundidad. Vamos a darle suave. Hey, pulsa lentamente para avanzar. Ah, oh, me dio... Un... Dije lentamente. No, yo no sabía que... No me puedo creer que tenga que colarme mi propia mazmorra. Bueno, vamos a iluminar este sitio. ¿Con el mismo poder de fuego o okay? qué? ¡Uy! estoy incluso más miedo con las luces encendidas. Ok, esta es nuestra mazmorra. Dice... Puedes reunir nuevos elementos de fuentes mágicas. Acércate a la fuente brillante y pulsa RT más Y para conseguir un nuevo elemento. Uh, el elemento obtenido reemplazará el anterior. No entiendo. A ver, por ejemplo, si yo hago aquí... RT y Y obtengo poder de electricidad. Hechizo de rayo invoca un poderoso hechizo en área. Ah, pero entonces es cercano a donde yo estoy. Uh, pero ese sirve solo si ataco a Melee. Bueno, vamos a usarlo de todas formas, ¿no? Pero y venga, y yo cómo subo a ese, a esa, allá donde está ese. Ah, creo que para llegar a ese cofre había que caer lento, o sea, que había que serle casual de caer lento. Ay, más pendejito. ¿O puedo subir por acá? Miércoles, ¿qué pasó? ¿Se cayó? Me tropecé con mi túnica. Ah, pensé que le había pasado algo malo. A ver qué encontramos. Goma Dooney Jr. <ríe> Yo soy Iron Pato, Iron Man. Ahí intentamos la otra referencia. Oiga, me gusta esto de las referencias. Stay for Aguay. ¿Fort? ¿De pedo? <ríe> Ingresa a los baños para guardar tu progreso. Ah, en los baños se guarda el progreso. Por eso dice Fort. Al morir renacerás en el último baño visitado, indicado por la luna brillando. Ay, qué risa esto. O sea, el baño es un lugar para guardar partida aquí Que me parece una cosa muy interesante Bueno, recuperemos vida Aprovechemos que está el este, recuperemos vida Esto no tiene nada ¿Aquí qué? Dice RB Oh, oh no, no Se me ha escapado Se ha escapado ¿Quién? Tenemos que salir de la mazmorra como sea se han pasado eh, en esta celda. Ah, no, por favor, también rayó las paredes. ¿Qué están hablando? Voy a tener que darle una manito de pintura. Pero no estoy entendiendo. Ah, tenía gente ahí. En la mazmorra se escapó. Oh, y que además rayaron las paredes. Pero ¿quiénes eran? ¿Esos bichitos? ¿Sus esqueletos? Soldado esqueleto. Por fin el hechicero maligno te he estaba esperando. Sí, parece que llevas esperando toda una vida. Pagarás por tus actos. Mira, Sans, tengo cosas más importantes que hacer. No, me vengaré. Nos dejaste morir aquí, atrapados en una celda sin comida, sin agua y sin cómics. Te voy a ser sincero, me olvidé de ustedes por completo. Eso ahora no importa. Es hora de que te enfrentes a tu peor pesadilla. ¡Uy! Eso, así es como se ve combinar esos poderes Ta, ta, ta, ta Uy Uy, me cascaron Ahora sí Dame tu poder Excelente, uy, botaron algo, botaron algo Oh, genial El mecanismo de seguridad Está activo Tenemos que abrir el portón Para salir de aquí, o sea, ese que está ahí Vamos a la cámara de seguridad para desactivar el portón O sea, ¿este portón? ¿Este es el que hay que abrir? Pero allá hay bichos ¿O se refiere a este portón? Ah, bueno, ahora por aquí puedo es, es, eh, recoger fuego ¿Qué hago? ¿Mejor voy por el fuego o me voy por el rayo? Creo que el fuego es mejor porque me ayuda un poquito a distancia Solo que obviamente es una de una dirección no más. Bueno, ¿y aquí qué? ¿Puedo volver a guardar? ¿O ya no se puede volver a guardar? Ah, sí, uno puede volver a un lugar y guardar. Interesante. Bueno, dice que debemos ir a la zona de control. Que sería... ¿Aquí abajo? ¿O aquí arriba? Oh, ¡Madre! No, aquí no, porque aquí esto es agua. Eh, aunque allá hay un camino, ¿no? Pero... A ver, si yo me tiro... Si me muero. Pero sí hay un posible camino porque allá se puede ir. Allá, allá hay otro... O a ver si disparo y prendo esas velas. No, nada. Pues bueno, sí, toca por acá. ¿Una rata? Oiga, ¿por qué no me atacan tan desesperadamente? ¡Oh! Uy, ¡Lo escucha ¡Ah! Bueno, al igual ahí no necesitaba Recuperar vida porque ya la había ¿Por dónde es? ¿Por dónde está el gato? Porque aquí me manda Para otros lados Pueden ser... Uy, qué chévere Esto es como una mazmorra También, pero no me deja O sea, esto está bloqueado porque asumo que en el juego estará desbloqueado cuando... O sea, en el juego completo... ¡Ay! ¿Qué es esto? Bueno, qué vergüenza. Llevo la misma túnica que tengo en el cuadro. Es una imagen de él. Debería comprarme ropa nueva. Aquí puedo... ¡Ay, hijo, escucha! Lo que yo no entiendo es... Uy, este es como mago. ¡Ay, hijo, escucha! Lanza la, la cabeza de él. Listo, pero lo que no entiendo es. Aquí el que? Aquí también el camino está cerrado. Pero allá hay otro camino, si ¿sí ven? Allá hay otro. Incluso hay unas huellas como de un oso. ¿Quién sabe qué? Y acá también hay otros bichos. Ahorita me mostraban. Se veía un bicho allá, pero.. Bueno, sigamos al gato. Eso es por lo que es una demo, entonces obviamente solo nos muestra hasta donde queremos. Bueno, hasta donde se puede. O sea, donde nos permiten ellos por, pues, por ser una demo, obviamente. El gato, ¿pa' cogió? Ay, acá hay un... Bueno, veamos qué tiene acá. ¡Pato Cop! <risas> ¡Vivo muerto, tú vendrás conmigo! ¡Pato Cop! Claro, tenía que haber una referencia a Robocop, era obvio. Bueno, aquí qué... ¡Uy! ¡Uy! ¡Me lanzó la cabeza desde lejos! ¡Ya me tenía fichado! ¡Venga! ¡Aquí está! ¡Adiós! ¡Ejecución! ¿El gato para dónde cogió? ¿Para acá? ¡Uy! ¡Palanquitas! ¡Maldición! ¡El portón de seguridad está cerrado! ¡Tengo que introducir el código de seguridad usando las palancas! Si no mal recuerdo, el portón se abre cuando las antorchas están encendidas Tengo que usar las palancas para activarlas ¡Ah! Listo, o sea, un, un, acá hay un, un, un puzzle, ¿no? Bueno, ¿qué tal este tutorial? Ok, entonces, a ver, tengo que encenderlas todas a la vez Aquí se... esta enciende tres Esta enciende tres también A tu ritmo, ¿no? Y estas tres encienden otras tres A ver, entonces, vamos, encendamos esta y esta apaga esta. A ver, estas se encienden en tres. Esta me, me encanta ver palancas. Esta enciende dos. Esta enciende una. Esta enciende 2 en dos. Porque quedan de nuevo apagadas, ¿no? Entonces debe ser esta Con esta Ya, ¡Ah, Olvídate las palancas Hacemos magia, Sherlock ¿Cómo que magia? Ah, ¿para encenderlas desde lejos? ¡Ah! Miren qué trampita tan buena ¿O será que esa era en verdadera la forma? ¡Eso es trampa! Bien hecho, mis respetos Bueno... ¿Quién sabe? O sea, si realmente se podía resolver con las palancas, me parece increíble que el juego te dé formas diferentes de resolver un, un, un, un, un, un puzzle. ¡Sí! Un computador, por fin. Abramos el portón. La contraseña mmm, era arriba, arriba, abajo, abajo. Izquierda, derecha, izquierda. Creo que con eso debe ser suficiente. Conectando a internet como antes se conectaba uno, ¿no? Y es un patico allá abajo. Error. Ay, un, espera, un código QR. ¿Será de verdad ese código QR? Espere, Vamos a ver qué pasa si, si le hago ese código QR. Me sea de pronto de verdad salga algo interesante. A ver, a ver. Ay, sí, sí, sí, sí. Es un video... Es Rick, Rick Ashley, el nivel con Akai Un Rick Rock. Es un meme muy famoso. Me acaban de hacer un Rick Roll. No puede ser. Es increíble. Es increíble que me hayan hecho un Rick Rock con este. <risa> muy bueno, muy bueno. No, pero qué porquería. Bueno, pero se abrió la red. Y se abrió otra más. O sea que van a haber bichos. ¿Ah? Eh, ha funcionado. Digo, por supuesto que funcionó. ¿Y también se abrió otra más? No entiendo. Estoy aquí un confundido. ¿Para dónde voy a ir entonces? Bueno, por acá puedo agarrar algo, ¿no? ¿Esto por dónde me lleva? Ah, me conecta con... Donde estaba originalmente. Ok, entonces entremos al baño. No, ahí sea... Y vamos <risa> Esta puerta se abrió ¿Entramos a ella? No, pero no, solo me va a entender que se liberaron los bichos Pero Pero no, no hay nada extraño Ni nada nuevo No puedo entrar, pero allá hay alguien Ahí ilumbraron unos ojitos Uy, uy Ay, mire, se pueden entre ellos también hacer daño ¿Sí vieron? Ay, no, no, no, no, no! No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. ¡No! No. No Creo que con estos bichos como son de melee... ...me va a tocar recoger... ...poder de eléctrico. Vamos por el poder eléctrico. Oiga, pero... qué juego con tan buenas referencias... ...y con tan buenas... Uh, ...formas de trolear y toda la cosa. O sea, es... ...muy interesante. Pues que bueno, ahí me... ¡Ah! Los que ya había matado de todas maneras habían muerto. Ah, ya entendí. Ya entendí el punto. ¡Oh, sí! Has encontrado un terminal de mejora de espada. Ok, nuestra espada se va a mejorar. Aquí es donde el combate se pone interesante. Porque este bebé le concede al usuario un nuevo ataque. Ahora verás de lo que soy capaz. A ver. Aquí dice... Para usar la plataforma GXT, una referencia a, la, a las tarjetas de video, GXT1080IT, <ríe> qué curioso. Colócate enfrente del terminal y presiona la espada sobre la rueda. Ok, es muy fácil, hasta tú puedes hacerlo. Oh, por poco me olvido, pulsa X para mejorar tu arma. ¿Qué ¡Ay, es? pucha! La ca oh. ¿Me tiré la máquina? Quise decir, ah, no X Ah, no puede ser, hasta el mismo bicho se equivocó Pensaba que estabas jugando Con un joystick de Play <ríe> Oh bueno, la conseguirás en la próxima No ¿En serio? Mi mejor. ¡Ay! ¿y sé quién es? Eh, Ey, amigo Llegaste tarde, la tienda de pelucas y bolsas de papel Cerró la semana pasada No sé quién eres, ni por qué estás encerrado aquí Pero deberías volver a tu celda es un prisionero. Tú no me recuerdas. Tú nos dejaste encerrados después de experimentar con nosotros. Estoy reconociendo un patrón aquí. Creo que uh, hago que las personas se entiendan entre ellas después de encerrarlas. A ver, déjame adivinar. ¿Estás enojado conmigo porque me olvidé de ti y ahora quieres tu venganza? No, yo necesito tu magia, humano. Yo quiero tomar tu báculo. ¿Quieres tomarme... ¿El báculo? <risa> Doble sentido. boom. Está que se ríe el hijo de madre más malo. Perdón, tengo que tirar bromas así. Puedo olvidarme de lo mucho que tu cara me hace querer vomitar. Si tú no nos das el báculo, entonces lo tomaremos por la fuerza. ¡Uy, oh, tiene un gancho! Ah, bueno, aquí vamos de nuevo. Dios, conviertes a unos cientos de personas en mutantes y nunca escuchas el final de ello. Bueno, baboso, no me gané el nombre de hechicero maligno por jugar limpio. ¿Quieres mi báculo? Ven y tómalo. Jaja, <risa> doble sentido otra vez. Uy, uy, pero no me gusta porque tiene gancho. Ven. Ah, ya, lo vencí. Bueno, fue fácil, salgamos de aquí. Y dice, es que vacant. O sea que allá. A ver, ¿qué nos dieron? Un nuevo báculo bastón de dos elementos, ahora puedo pulsar RT-Y para equipar un elemento primario y usarlo con Y y RTB para equipar el secundario ok, o sea que ahora puedo y ahora oh, estás yeah. jugando con poder ay, ay, no no, no, no no, el de gancho no señor gancho eso, ay, pero me faltó no, venga, no, no, no No, me va a matar, me va a matar Ahora, dame tu poder No, venga, no, más, ¿en serio? No, me va a matar otra vez este No, no, pero qué Así, infinitos De modos de juego, porque siempre los RPG así Uh, siempre me suponen eh, en ese sentido el combate un gran reto la cuestión es que este modo esta forma este um, punto de la historia eh, tiene que repetirse una y otra vez hasta que los venza ya me doy cuenta que aquí no hay retorno acá si no es que me aparecen muertos otra vez como a veces ¡Ay, lo derroté! No, yo no quería eso originalmente. ¡No! ¡Por fin le puedo absorber la vida a ese. ¡No! Ahora sí, venga. Si sí, es la única forma, toca de estar esquive y esquive. A este toca eliminarlo como sea. Bien, por fin, por primera vez, paso... ¡Oh, ¡Ay, un jefe! ¡No, me jodan! ¡No, me jodan! ¡Ah! Oh. No, no, no Lanza cuchillitos, pero no Está fácil, está fácil Además es como hielo, el fuego le hace daño Ya, lo logramos ¡Ay, tiene un poder! Él también nos da un poder, ¿cuál será? ¿Poder de hielo? Hechizo de polvo helado, úsalo para controlar el entorno Congela a tus enemigos o crea caminos en el agua Miren, con él vamos a poder pasar en las zonas de agua que no podíamos antes ¿Y esto qué dice RT? Ah, para agarrar el poder Y acá dice que exit, pero no hay exit No hay exit Ok, entonces ¿eso qué significa? Que debemos pasar es por aquí, ¿no? Pero también abajo había caminos. ¡Ay! No cerraron el camino. Bueno, entonces usemos el poder. Para crear caminos en el agua. Pues lo bueno es que tiene un tiempo de enfriamiento más, más bien lento, ¿no? ¡Uy! A ver. ¡Pater! Que empiece el espectáculo. Es, este pater hace referencia a Persona, ¿no? Al juego de Persona porque dice... Duxona, Item, Sword, Guard, Gun, Order... Sí, esta es persona, o sea. <risa> Ese es muy bueno. Está. está. Oiga, y esto. ¡Ah! Con este camino me podía volver aquí. Ok, qué bien. Eso significa que sí voy a ir hacia abajo. Entonces vamos al baño. Guardemos. Y vámonos hacia abajo. Ah, aunque también nos podemos devolver porque recuerdo que había un lago para cruzar el. ¡Uy! El, el, el... Bien. Por acá había agua para cruzar. ¿O es por acá? No. Por aquí había algo de agua. Sí, sí, sí. Lo recuerdo. Con esto cruzamos y podemos cruzar hacia allá. Hacia donde muestra como unas huellas de animal. Uy, esto es una. O hacia allá. Hacia donde vamos. Me causa curiosidad las huellas de. De animal, porque. Porque hay algo acá. Uy, este bicho sí me alcanzó a hacer daño. Wow, ¿qué es esto? ¿RB? Un. Dice que 300 o 5000, lo entiendo. Ah, para mí que es un minijuego. Dice que si logro 1000 puntos, pues puedo tener el... Se llama Little Wizard. Lindo como una mariquita. Eh, malo como un pedo en el elevador <risa> Tattoo Games no hay derechos reservados ¿y de qué se trata el juego? ¿qué? ¿pero cómo giro? ah, es que toca girar es con uy, no, está difícil a ver No, pero esperen, no, está difícil. Es que se juega es con el... Se juega con el... Ah, ya entendí. Tengo una cantidad de bolas únicas. Y las recupero. Con el... Uy, está difícil porque hay que moverlo. Se mueve con el... ¿Cómo les digo? Hay que mover también la otra palanca del, del celular. Del celular. Del... Del qué? Del... ¡Ah! 400. Bueno, démosle quit. A ver si nos dan al menos los... Este. Ay, no me lo... Ah, es porque ya alguien lo abrió. Por eso es que no me... Uy, pero es que llegará a 5.000. Me encantaría, pero si no, no podemos continuar con la emo. Pero yo creo que debe ser un, un ítem muy interesante. Oiga, ¿por qué rompí eso ahí? Pero aquí rompí algo. Será que por llegar atrás de ese. de ese, de ese coso Y robarme lo que le. Ay, miren, aquí hay un lugar se. Uy, una, esta alguien se ahorcó ahí. La viuda pata. <risa> Haciendo referencia a la viuda negra. La etiqueta dice no llevar a Budapest. <risa> Y hay Incluso unos calzones colgados Y toda la cosa Acá hay también otro lugar secreto Wow, todo esto es una zona secreta ¡Oh! ¿Qué son esos bichos? Son de hielo, así que los puedo Los puedo Así ah, hacen daño entre ellos ¡No! Hice un escudo ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Y había un letrero de Tú puedes hacerlo ¿Qué? A ver. Esperen. Aquí. Esto sí que es una rayuela. ¿Por qué estamos aquí? Esperen. Esto... Pátula, el conde Pátula. ¿Uno se puede ¡Ah! colgar aquí? ¿Quieres jugar al ahorcado? Empiezo yo. No. Esto... No, pero no entiendo... O sea, esto yo no había entrado antes. A esta zona nunca había entrado antes, no habías bloqueado por ejemplo al conde... Ah qué chévere, puedo atacar también un rebote Ay, ese gomario antes me va y me quita vida. Si sí, allá otra vez están los bichos, pero. ¿Qué hago? El, el este está congelado, pero no sé si seguir hacia donde está originalmente. O no hacerlo. Porque esos vikingos pueden que no estén. No estén en este momento totalmente muertos, pero. ¿Pero qué? Pero pero tenían algo algo guardado allá. Y Me gustaría saber qué era. Ahí está el otro. ¡Ah! Le... ah es que el que le quería el escudo es este tontarrón. Este es como de hierba y ese se, se, se vence jugando. Ahora sí, los vencí, claro. Te, tenía que matar al que... El pato oscuro Patpato. Tú puedes hacerlo Acá qué hay Ah, pero miren Acá hay algo, una palanca Eso habría algo por acá O sea que a la final me va a tocar como devolverme O es mi impresión Porque allá había una palanca ¿Sí ven? O sea que a la final yo sí tenía que Hacer un caminito por acá Antes de seguir por aquí Hay una palanca Y estás por este lado Ah, pero Uy, ¿este quién es? Uy, ¿la? ¿lo destruí? ¡Oh! ¡Y ese gigantón, no! ¡Wow! Ponen unos jefes re locos ¡Ay, córrale, viejo! Oiga, pero ese jefe se quedó todo raro, ya no me ataca. Wow, qué raro. ¿Esto qué es? ¿Electricidad también? ¿O qué poder es este? Este es diferente a la electricidad. Ah, sí. No, sí, es era electricidad. Este man, muerto se ve extraña porque se quedó ahí. ¿Y aquí qué hay? Acá hay algo raro ¿Ese es el poder mismo de hielo actual? Ah, sí, es el mismo Está, Ah, un baño, por fin Pero no entiendo, entonces ¿cuál es el camino de verdad? Aquí hay muchos caminos, miren No entiendo cuál será el camino Real Este es un puzzle ¿O qué es esto? Entonces el camino que... ¡Ay! Hay una pokébola, no me ha fijado ¿No puedo ir hacia allá? ¿Siempre me va a empujar el viento o qué? ¡Ah! Ya sé Pero por usando los muros puedo pasar ¡Ah! ¡Ah! Qué chévere Tiene muchas cosas el, el juego Por eso, mire, aquí me dan vida Está muy extraño esto. Había muchas... Uy, este, parece, este monstruo parece los de Call of Cthulhu. Qué dramático. ¿Y qué? ¿Este es mi camino? What. Allá hay alguien. ¿Un hechicero? Alga. Al fin, acabas aquí frente a mí. Ah, es el primer héroe. Sí. ¿Sabes? Cuando dices cosas como esas, solo estás esperando que te responda vulgarmente. Especialmente cuando me soplaste así en las escaleras. <risas> Desde que abandoné nuestra sociedad, he superado tu sentido del humor tan básico. Ah, no. Era, si era una compañera de él. Sigue aquí, ¿no? Él no tiene intención de irse. Este castillo es su premio. Ah, entonces no. Sí, sí la sociedad de héroes. Su recompensa de héroe. Pero, por supuesto, no pudo matarte. Tú siempre te las arreglas para escabullirte por ahí, como una serpiente. ¡Oh, ya sí es un jefe! Por supuesto, no fue todo obra suya. Yo le preparé un mapa del castillo, pero sigue despreciándome. No, entonces estoy indeciso. No sé si es mala o era buena. Ah, ¿cuál es el problema? Tu nuevo juguetito sigue viéndote como una villana, ¿eh? Ah, entonces sí. Era una mala. Trabajaba para el hechicero, pero le ayudó, entre comillas, a los buenos, ¿sí? Pensé que volverme una heroína cambiaría algo. Ah, sí. Pensé que eso desharía todo lo que hice. No te preocupes por ahogar tus penas. Morirán con vos, alga. Tú y tus amenazas vacías. Ya no me asustas. Ahora soy una heroína. Los únicos héroes que me gustan son los héroes muertos, héroes desnudos o héroes al plato con arroz. Pero tienes razón. Hagámoslo de la forma fácil, como en los viejos tiempos. Dime cómo abrir la sala del trono y puede que incluso te dé otra botella. ¡Oh, maligno! Después de todo por lo que pasamos, ¿aún subestimas mi poder? Nunca llegarás a la sala del trono. Todo el mal que he causado fue todo tu culpa. Así que tal vez... Si corto tu maldad desde la raíz, mi alma será perdonada. Uy, sí. Un espera... He esperado por esto durante mucho tiempo, maligno. Te voy a dejar frío como un cadáver. Ah, este hijo de madre nos va a congelar. Ey, tú nunca te quejaste antes. ¿Te vuelves una heroína y de pronto te haces honorable? Ay, Dios mío. Dios mío. Sí, es un jefe. Ese así es un jefe. Prepárate. Uy, se mueve rápido. ¡No! ¡Sí, congela! ¡Ah! Y tiene pastas mitas, como los de Mario ¡Uy! No, porque no le hacen mis poderes ¡Uy, no! ¡Está difícil! Bueno, no, mentiras Tiene un, un patrón de movimiento muy interesante Que, que me puede ayudar Ah, sí, ya, ya le estoy leyendo un poco de su patrón de movimiento. ¡Oh! Llamó a los fantasmas. Cuando son los fantasmas es muy difícil porque. ¡Uy! Bueno, ahí, va. déjeme quieto. Uy, pero. ¿Saben cuál es el problema? Que no me traje poder de. ¡Ah, sí, mentira, sí puedo! ¡Fuego, fuego! Por fin, con fuego puedo derrotar a alguien de hielo, es obvio. ¡Ay, no, no, no! Sí, ahí ya le hice harto, harto daño de, de fuego Uf Ay, miren, incluso se vuelve Se vuelve como Ay, no, ¿lo no, ¿qué significa eso? No, ¿y cómo puede tener ese poder? No No, ¿cómo puede tener ese poder? No, ¿cómo puede tener ese poder? Ah, sí, esquivándolo Ay, no, otra vez Uy, no No, no Ella misma se protege No, no, bloques de hielo, no Uy, no No, rápido, rápido Uy, sí, sí, hay que esquivarlo Pero se puede esquivar, sino que No, no, tonta, no Vieja loca no, me va a destruir. No, no, no, no, no, no. No. Uy, joder, madre. Duro duro. ¿Qué hacemos? Vamos hacia allá o intento entonces completar hacia. Ay, Dios mío. Es que esta es la llave. Entonces, a ver. Ya hemos ido acá. Entonces mi pregunta es, ¿qué es lo que hay acá? O sea, ¿qué es... ¿Qué, a, ¿A dónde nos lleva esto? ¿Qué es lo que hay acá? ¿En qué nos ayuda? ¿Nos aporta algo? ¿Nos da algo de aquí? ¿Tiene algo que nos ayude a avanzar? No, es solo otro baño. Pero no hay nada más, ¿o sí? No, sí, hay otra Definitivamente no un monstruo Buenos días, vecino, qué día hoy, menos mal Me traje mi abrigo de lluvia ¿Viste, bicho? Parece una basura Y está. esa es la cosa que se escapó de la celda Ah, él fue, de ahí estaban las huellitas Esto es muy malo, jugador, muy malo Nos tenemos que ir volando Qué bueno verte de nuevo, amigo mío ¿Qué tal si jugamos a las cartas? Jugador, no dejes que te engalle, pasándose por un padre de clase media Esa cosa es peor que el diablo no me diga que es el papá del personaje Diosito, estás hiriendo mis sentimientos ¿Hay algo que pueda hacer por hacerte sentir mejor? Escucha. Morirte en un incendio Qué mal Esperaba que pudiéramos llevarnos bien, pero veo que no es posible Pero este también es como un jefe Definitivamente ¿Qué? Ah, bueno, al parecer vamos a tener que arreglar esto con las manos Qué barbaridad o sea, ¡Uy! Qué bicho tan feo Mátalo, mátalo ¿Qué? desapareció ¡uy! Es un es ¡Oh, ¡dios mío! Son varios jefes. Pero Él da el... Pero si lo puedo congelar. <risas> y está complicado. La verdad está mejor eh, intentar vencer a la. Bueno, tomando en cuenta lo anterior, he decidido que voy a intentar es derrotar, pero a, a la tal Helga, porque realmente el otro Uf, está re difícil. Oiga, acá hay un camino. ¿Pero ¿De dónde recojo hielo? Allá acá hay un camino. Me parece que ella es más fácil Claro, está más fácil ella Sí, es que con ella es como hasta más fácil. Uy sí. Uy, no. Vamos a recuperar vida. vieja no no no no no no no no no me casco ah no usé el agua para escapar qué bien qué bien usé la, el agua para escapar eso me gusta buena buena forma de ay no se volvió ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero ya hice poder? ¿Cómo se podía esquivar? Caray Son muchas cosas para tener en cuenta Bueno, vamos a intentar una vez más Si no, pues Lo dejamos hasta aquí Pero eso no significa que el juego esté difícil Los juegos RPG así siempre requieren una dificultad Pero saben que quiero pasar al otro lado del agua Pero eso implicaría Agarrar el poder de... De hielo, pero es que si sí, acá hay algo después de esto. Y quiero saber qué es. Ah, un cofre, ¿ven? Un Dark Pato. <ríe> Yo soy tu pato. Ahora sí, la electricidad, ¿dónde está? ¿No hay electricidad? Ay, sí, allá está, pero están no otra vez los enemigos. Bueno, vamos a donde ella y de ahí agarramos ese poder. Creo que está por ahí. Ay no, no está. Fue pues madre, la embarré entonces. ¡Aquí! ¡Aquí! Uy, qué bien Se hizo donde exactamente yo le... ¡Ay! Le pegué al... Le pegué al coso de curarse que hijo mija ay me congeló la pues madre ay porque lanzó la uy ahí está la señal ay no pero porque está pegándole mal. No. Uy. Bueno, eso sí ya le conozco las, las señales sonoras a esa parte. No. Uy. Uy, maté buenas Ay, pero ¿por qué estoy mandando malas habilidades? No. No, lo hice mal. Ay, no. No, estoy esquivando mal esto. Ahorita llegué mucho más lejos. No, no, tenemos que meternos debajo de ella. Uy, no, con poquita vida sí graves. Uy, le pegué su. Uy, qué madre. <risa> no me alcanzan en el agua. <risa> ah, en el agua no cae. Qué bien. Puedo lanzarme al agua y. Y evitarlos así. ¡No! ¡Ay, no lo esquive a tiempo! ¡Ay, amigos! Casi lo logramos, pero bueno. Yo creo que lo voy a dejar hasta aquí. Voy a seguir intentando. Ya lo menos es que ahí queda la partida guardada. Lo voy a seguir intentando. Esto, pero realmente el juego está muy chévere. Con una dificultad muy interesante. De verdad, para los que les gusta este tipo de juegos, muy retador. A mí me gustan mucho los rpg. Pero lo no único que siempre soy malo con estos de, de este tipo de combate, siempre, siempre se me dificulta un poco llegar. O sea, requiero mucha repetición. No sé, hay algunos que lo logran con pocas, pero yo sí requiero muchas veces intentarlo para lograr llegar al jefe. Y obviamente, si me quedo intentándolo aquí hartas veces, el, el video se me va a hacer eternamente largo. Pero eh, sí, sí voy a intentar llegar ahí, porque yo creo que derrotando a, eh, a este jefe, ya posiblemente es el final de la demo o eso creo eh, incluso el otro el, el que no soy un monstruo no so, soy un no soy un monstruo ese este es más difícil la verdad ese sí lo vi muy difícil requiere mucha paciencia y una evaluación muy detallada de los movimientos o sea no es que estos monstruos sean imposibles eh, todos tienen sus sus qué sus esto mecánicas que si uno las evalúa poco a poco, pues va aprendiendo cómo derrotarlo, ¿no? Le hace a uno recordar como cuando uno juega los Dark Souls y briega, y briega, y briega hasta que lo logra. Pero bueno, amigos, de verdad, unas gran, gran, gran felicitaciones a los desarrolladores del juego. ¡Qué jueguito tan bonito! Esperamos verlo pronto porque pues no hay fecha de lanzamiento, por lo menos en Steam, no aparece. Pero asumo que con lo que ya tienen desarrollado, que hemos tenido la oportunidad aquí de probar, que está hermoso, bonito, eh... Yo qué sé, para el 2022 ya, ya estará lanzándose porque me parece muy, muy chévere. Y, y lo voy a jugar, o sea, lo voy a seguir jugando, voy a seguir jugando la demo. A ver si roto, <ríe> si derroto a los monstruos, pero sé que re requeriré tiempo. Pues muchas gracias amigos por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar, suscribirse. Busquen el juego, lo voy a dejar el link en la descripción. Agriquenlo a su lista deseado si les interesa. Y bueno, estaremos atentos a su lanzamiento. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.